Muy buenas noches, bienvenidos al canal. Eh, bueno, eh, no sé si habéis fijado, pero eh, todos los monstruos que hay en el mundo, que existen, que se imaginan, son humanos. Me explico. Todos esos miedos, todos esos monstruos, esos bichos raros, todo eso oculto, o es humano, o está creado por humanos. Pero la naturaleza no genera monstruo ninguno. La, genera, la naturaleza lo que genera es naturaleza, eh, salvaje en unos casos, eh, comprendida o incomprendida en otros, da igual, desconocida también en algunos casos, pero al final esos monstruos, esos miedos, los generamos los humanos. ¡Qué asquito, no? ¡Qué asquito! Ay, ay. En fin, eh, en cuanto a cómo están los mercados, fijaros, hay una cosa que decía Buda, dice en sus libros o que decía bueno, no sé, que el dolor es inevitable pero el sufrimiento sí es opcional es decir, a ti te pasa algo es inevitable que te duela pero que después de ese dolor que tú sigas sufriendo eso es evitable completamente totalmente, es algo tuyo es algo que, que tú eh, sigues generando a causa de qué de esos monstruos de los que hemos hablado antes entonces eh, Hostias, te has metido una hostia en el mercado, un, un castañazo, ¿vale? Paras, te recuperas y sigues adelante. Lo que no puedes hacer es que esos monstruos te invadan, ¿vale? Y generar sufrimiento. No tiene sentido, de verdad, es que no tiene sentido el, el seguir generando sufrimiento, el hay, ay, ay, ay, sobre algo que ya ha pasado. Y como también decía, si un problema tiene solución, no sufras. Y si no tiene solución, tampoco sufras. O sea, no te preocupes, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Tiene sentido? no. El dolor, eso, pues, bueno pues evidentemente es inevitable, es algo que pasa y que, oye, pero hay que superarlo, hay que superarlo y seguir adelante. Bueno, han pasado cosas bastante importantes, hace na, hace na, ¿vale? Eh, nos van cerrando el cerco y van viniendo exchanges grandes a Europa, van entrando por la puerta grande, bueno, por la puerta grande o por la puerta que menos impuestos les cobran. Que, a ver, por otra parte, es lógico es lo, lo normal, a ver si vamos a querer porque al final, a mí me hace mucha gracia ¿no? todo el mundo quiere ocultarse, que nadie sepa cuáles son sus wallets que nadie sepa que, que nuestra prima esa que anda por ahí buscándote donde tienes tu dinero, ¿vale? no sepa, y este oculto pero claro, pero yo cuando voy a invertir yo quiero que ese en el que voy a invertir sea transparente, lo tenga todo claro, que pague Hacienda que os lo digo a todos los que hacéis eso sois unos putos cínicos de mierda. Así de, claro. Así de claro. O sea, eres un puto cínico de mierda. Si tú exiges a esa contraparte, ¿vale? Que lo lleve todo perfectamente, pero tú, no, tú, yo, yo, oculto, yo por detrás, yo guardadito, eres un puto cínico de mierda. Ahora, todos hemos sido putos cínicos de mierda en algún momento, pero la cuestión es darse cuenta, ¿vale? Y saber en el mercado en el que estás. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que este mercado... Eh, si quieres que este mercado salga adelante, va a tener que ser regulado, sí o sí. Esto es inevitable. Y a medida que esas regulaciones vayan cerrándonos el cerco, pues... No vas a escaquear. Vas a tener que hacer eh, ampliaciones eh, de patrimonio, declararlas y punto pelota. Y esto es la realidad. Otra cosa es que... Eh, bueno, pues tú tengas una empresa que tiene sus gastos y al final... Bueno, pues siempre como, como empresa vas a tener eh, más gastos deducibles que como persona física. Eso es clarísimo. También depende de dónde tenga la empresa, de cómo sea. Son mil, mil historias que puedes eh, sacar adelante y bueno que te ayuden. Si alguien quiere algún, alguna cita, las clases podemos utilizarlas para eso, las privadas. Eh, a partir de enero tendremos un servicio específico de eso. Además, eh, vamos a empezar a dar clases de Scalping, de Trading y de Scalping, clases particulares, las va a dar el gran Joaquín, eh, a un precio creo que muy competente y muy competitivo, y además, mmm, para aquellos que queréis rascar, pero rascar, pero bien, creo que os va a venir de maravilla. En fin, eh, vamos a ir con lo que hay en el mercado y venga comenzamos. Campanita, pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, Coinbase ya obtiene el registro. El, uy, el registro el, el registro PASP en Irlanda. Las operaciones en el país estarán supervisadas por Corman Dynan, antiguo empleado de Crypto.com, Deloitte y Citigroup. O sea que buen conglomerado para soportar a Coinbase. Así que, bueno, pues Coinbase con esta este movimiento de expansión hacia ...de momento Reino Unido... puerta ...Irlanda, Puerta Europa... ...etcétera, etcétera... ...bueno, pues ya, ya lo tenemos por aquí pululando... ...y es una muy buena noticia... ...¿por qué? ...porque es un exchange creciendo... ...haciendo movimientos de expansión... ...en plena crisis de los exchanges... ...o sea, por eso digo que muchas veces... ...hay que ver con qué ojos estamos viendo las noticias... ...esta puerta trasera por la que estamos entrando en Europa... ...con Coinbase... Creo que es, es, es una muy buena noticia. ¿vale? Muy buena noticia. Luego, por otra parte, la plataforma de criptomonedas Spaxful elimina Ethereum de su mercado. Destaca que el cambio a Proof of Stake y la centralización que se ha percibido y su capacidad de acuñar tokens no les mola y se lo quitan de encima. No sé si eso va a ir más allá, pero de momento ahí está. Y a Centur, nos dice que los consumidores sienten curiosidad por las criptomonedas. Uno de cada cinco es holder. A ver, eh, a mí es que esta noticia... Estos titulares son cojones. Dice uno de cada cinco. Es como si dijeran que uno de cada cinco personas es holder. No, no. Uno de cada cinco de los que eh, tienen criptomonedas son holders. Es decir, el 20% de los holders... Esto, esto, esto está como en la seguridad social. ¿no? El 20% sosteniendo al otro 80%. Sí, sí. En realidad. Dicen, no, es que el 50% está soportando al otro 50%. No, no, no. Es que ese 50%, que si el 30% son trabajadores estatales, es como si no soportasen nada. Está saliendo del dinero privado, todo. Entonces, eh, hostia, un 20% de la gente que tiene criptomonedas, al final, esa es la realidad, es Holder, no uno de cada cinco de las personas del mundo, sino estaría Bitcoin por las nubes. En fin... Son noticias que creo que son bastante importantes, que hay que ver, verlas, mirarlas desde un punto de vista interesante. Luego, por otra parte, eh, ha salido noticias de que si eh, eh, no Cerdata es, tenía, tenía muchas deudas y que iba a quebrar, ¿vale? Y que ha dicho que no, que no tiene deuda financiera. Simplemente, pues eso, que ahora mismo están acuciados y tampoco es, es que sean acuciados, sino que joder, el precio de la luz, eh, todo, tal y como está todo, pues eh, hay que, hay que eh, estar atentos. Pero que al final el crecimiento del 1.1% 1. 1 van a tener eh, de crecimiento respecto a los ingresos del 21, que es una castaña, claro, porque estamos en pleno cripto invierno. Pero es que, ¿qué manía con que las empresas tienen que tener cada año más, cada año más, cada año más, cada año más? Pues este año les ha pillado un poco de inflación y un crecimiento menor, pues, anchas castillas. Pero, ¿qué pasa con los años anteriores en los que han dado muchos beneficios? Pues que es ahora, cuando toca hacer balance y equilibrar, buscar un equilibrio en eso. El año que viene o al siguiente, cuando esto empiece a repuntar, dirán, hostis, eh, ay, pues no, no estaban tan mal, nos hemos equivocado, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la historia de siempre que intenta machacar. Y luego el CEO de Pantera Capital, hoy va mucho de noticias porque son importantes, Pantera Capital es una de las grandes que desde el principio han estado invirtiendo mogollón en blockchain, y eh, claro, dice muy claro el FTX, ¿no? Blockchain no ha fallado. Bitcoin no ha fallado. Lo que ha fallado ha sido un tío, un jeta, que hacía mal las cosas. Un chaval que se pensaba que era el dueño del mundo, que era intocable y que podía utilizar el dinero de la manera que él quisiera. Nada más, ni más ni menos. Pero el resto no ha fallado. Y es por ese motivo, es por ese motivo por el cual no nos hemos ido más a la mierda. Que es la realidad, ¿eh? Ojo. Es por ese motivo que Bitcoin y las criptomonedas no se han ido más a la mira, porque no es eso lo que ha fallado. Lo que Ha fallado, ha sido lo que hacía mal las cosas. Ya está. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin. Ah, pasando por el SP500, fijaros cómo ha venido, ha buscado la zona, que era una zona de soporte, resistencia, resistencia, soporte, soporte. La hemos tocado qué pasará ahora. Uy, ¿Quién sabe dónde? No lo sabemos, vamos a ver. ¿Cómo reaccionamos mañana jueves y pasado viernes? Me preocupa la situación en la que nos dejen el viernes, pero todo esto la pinta en principio. Si pasamos y apoyamos por encima, sería lo suyo, sería lo ideal. Pero esto no es un cuento de hadas, ya lo sabemos. Y bueno, mmm, lo importante es no haber perdido este mínimo. Eso es en el caso del SP500. 500. Eh, 500. <ríe> 500, 500, 500. Eh, pues eh, es, lo, es lo importante, ¿vale? No haber perdido este punto de mínimos que teníamos aquí. Dicho esto, a ver cómo reacciona mañana, que es el punto importante previo a viernes. Y oye, si pasamos a antes del fin de semana por encima de la zona de soporte, podría ser un nuevo ataque a la línea de tendencia posterior a, a todo esto. Eso por un lado. Por otro lado, Bitcoin. Igual, está... No tenemos, eh, no tenemos chicha, me explico. No tenemos chicha porque a pesar de que hemos cogido hemos conquistado ¿no? esta, esta zona, poquito a poquito nos estamos desgastando, estamos bajando y no hemos conseguido en cuestión de lo que era una, cuatro horas romper la media de 50. Tenemos una línea de tendencia muy suavecita, un punto en el 50, otro punto un poquito más abajo, ahora está rebotando para buscar... ...una línea que podamos tener aquí muy suavecita... ...está lateralizando, está como esperando algo... ...que si alguien me, me puede explicar, si alguien lo sabe... ...qué narices está esperando, porque yo ya no entiendo nada... ...en una hora, si nos vamos a ello... ...vemos que bueno pues está intentando ahora reaccionar... Termina, ...va a terminar una hora, en la que bueno va a acabar plano... ...en cuanto, a, en cuanto a, a volumen, no nos dice nada... ...toda esta zona, aunque haya caído el volumen, que es algo bastante normal... ...bueno, pues tampoco ha pasado absolutamente nada... ...está aburrido... ...está excesivamente plano... ...demasiado... ...a mí no me gusta cuando se pone demasiado plano... ...ahora, eso sí, si desde donde está... ...da por bajar... ...a coger dinerito otra vez... ...pues podremos a lo mejor buscar un doble suelo... ...para intentar llegar de nuevo a los 17,150... ...aproximadamente, aunque primero... ...deberíamos pasar por esta zona de 17... ...que es la clave ahora mismo, ¿vale? 17 es la clave, romperlos... ...es súper importante, si no... Si volvemos a atacarlos y no podemos, ya sabemos que nos vamos a los 16. O sea, eso es algo que... A ver, siempre y cuando perdamos este mínimo. Nos iremos a los 16, ¿vale? Y es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que vigilar. Ethereum, pues tres cuartas de lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, eh, vemos la... Vamos a verlo, porque si no, no podemos compararlo, ¿vale? Vamos a la de diario. ¿vale? Las velas de diario. Son muy parecidas. Está reposando sobre esta zona, cosa que es bueno y si mañana pega un pinchazo hacia arriba, estaría muy bien. Y Ethereum hace tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que veis que la de Ethereum no está reposando sobre estas velas aquí anteriores, sino que se ha mantenido más arriba. Eso es bueno. ¿Vale? ¿Quiere decir que mañana va a romper arriba? No. No, pero que por lo menos ha tenido lo suficiente eh, soporte como para no bajarse hasta aquí abajo, que es cosa que sí le ha pasado a Bitcoin. Que sí que se nos ha venido a apoyar a estas velas anteriores. Eh, por otra parte, el Total Market está haciendo alguna vela muy similar. Muy parecida al Bitcoin. Ya sabemos que se mueve muy en ese, en ese rango. Y por otra parte, la dominancia Bitcoin. Pues bueno, otro día más al alza. Buscando una banderita. Que yo creo, para mí esto es una banderita de toros. En el momento que pase un poquito, irá un poco más al alza. A la zona de los 42,5. Pero ya empieza... Eh, con el movimiento típico... Bueno, típico. Como un movimiento muy similar a este que vimos aquí. ¿Vale? Es lo que está ahora mismo haciendo. Entonces, cualquier caída un poquito brusca de la dominancia... Yo no me fiaría ni un pelo de las altcoins... Porque lo más fácil es que haga algo parecido a esto. Tiene una caída... dices... ¡Ah, oh, qué bien! Nos vamos para abajo. boom Y te hace eso... Y se quedan las altcoins tiritando. ¿Vale? Entonces, en principio, tendría cuidado con eso... Porque además, eh, nuestro skip nos está diciendo... hey tío! Que estoy en verde... Estoy por encima de la línea roja y no tengo ninguna intención, al menos de momento, de empezar a caer. Y mientras esté por encima de la línea roja, aquí voy a crecer. Vale, Tener en cuenta eso. Así que, bueno, pues eh, relax, tranquilidad y vamos a ir viendo cómo cómo eso lo podemos ir eh, gestionando. Por otra parte, el dólar index, pues bueno, sigue en la zona de la media de 50, esta zona de soporte, que le está soportando ahí, ahí está paradito, sin hacer demasiadas preguntas y sin hacer prisioneros tampoco, cuando pegue un rebote interesante. Las altcoins, un día que no ha sido demasiado positivo, fijaros la cantidad de rojo que tenemos, mmm, yo creo que mencionarlo es una auténtica locura. Eh, por la parte... Verde, que es la que yo creo que tenemos que intentar buscar ser un poco positivos, los library gates que siguen creciendo, vale eh, que no han crecido mucho ya, pero bueno, de momento, ahí están, están en esta zona, después de hace tres días estar aquí, y bueno, pues ahí están buscando una zona de suelo, y si salen arriba, mejor, porque tendremos una oportunidad mejor, es dinero gratis, o sea que tampoco le vamos a poner pegas. FED, NACA, también un 10%. Muy bien, Naka intentando hacer, pues eso, cada vez, ¿veis? Este mínimo, otra zona de mínimos, otra zona de mínimos más alta. Ahora, ¿qué le falta? Que en la siguiente pase la media de 200. Sería lo suyo. CERE, VLX, Velas. Que hay mucha gente que le guste y yo sé que estáis ahí. Bueno, pues, eh, en KuCoin, ¿vale? Eh, porque es que luego ya no sabes de qué exchange Fiarte con Velas. Sigue sufriendo bastante. Está intentando encontrar, igual, una zona de suelo. Desde la que evolucionar. Pero si el mercado no le acompaña, mal lo va a llevar. Uh, Ocean, Polis, Bit2Me, también sigue ahí, bueno, pues eh, poquito a poco rascando. Lleva varios días de su vida. Enhorabuena a los premiados o a los que vayas recuperando cositas, porque claro, la sangría que lleva es tremenda. A ver, yo sinceramente, es una compañía española que está intentando hacer las cosas bien, pues me alegraría. porque Porque salga al alza. Creo que es lo suyo, ¿Vale? Eh, y hablando de compañías españolas, en breve os presentaré las wallets nuevas que han lanzado material Bitcoin, que creo que están súper interesantes, os lo enseñaré para que físicamente veáis cómo son, eh, y que podéis guardar ahí, y bueno, pues todo lo que, lo que conlleva. Uh, ¿Qué más tenemos? Ethereum Classic. Muy atentos a Ethereum Classic, porque ya habéis visto que anteriormente cuando Ethereum Classic sale disparado, de repente le da a Ethereum por salir detrás de él, y después es Bitcoin. Entonces, eh, es un, yo lo utilizo bastante como indicador en ese, en ese aspecto, es decir, si Ethereum Classic empieza a subir, mmm, voy a echarle un buen ojo al mercado y voy a, digamos, estar más pendiente de lo normal. Y hablando de estar más pendiente de lo normal, eh, en breve empezaré a hacer nuevamente los análisis mañaneros. ¿Por qué? Pues porque a lo largo del tiempo he estado viendo la gente que me los habéis pedido, que no hazlos, que sobre todo también pasa, no solamente me pasa con la gente en España que dice, bueno, por la mañana está bien tener una visión de cómo ha abierto el mercado, qué ha pasado por la noche, sino que en Latinoamérica cuando os levantáis eh, ya tenéis ahí plan el vídeo y decir, venga, plus vamos a verlo. Entonces eh, volverá, volverá eh, en breve ya, ya, ya, ya, ya. Presearch. También, dinero gratis, 0.35. Venga, a ver si sigue subiendo, pero bueno, es los pre no los vamos a vender. Yo, por lo menos, y los que tengáis el buscador de pre-search instalado, eh, hasta que no haya un mercado alcista, ni se os ocurra, de verdad, porque es que vale la pena esperar, vale la pena tenerlos ahí, porque no es lo mismo venderlos en 0.35, o sea, en 3, centimos, 3 centavos y medio, que en 35 centavos. La cosa cambia mogollón, porque tú sacas 1.000 tokens, sabéis que os dejan sacar de 1.000 en 1.000, y esos 350 pavetes vienen de maravilla, sin embargo 35 como que no, ¿sabes? No, yo creo que no vale la pena y oye, ya, ya tenéis ahí algún vídeo sobre presearch, en los cuales he, he cambiado, para que vierais un poco cómo se hacía y dónde hacerlo eh, esos tokens que te dan gratis por buscar, es que es, es, que es, es, que es tan sencillo como venir aquí y decir eh, a, vamos a, aquí, al, al pre-search. vamos a al home al home hoy bueno qué pasa aquí algo algo me está haciendo trading view hoy ah bueno no que esto lo tenía yo un poquito entonces bueno tú en vez de tener la página de de, de Google tienes la de presearch. aquí haces tu búsqueda y le puedes decir dónde quieres que te haga la búsqueda o bien en el buscador de presearch, o bien en Google también te puedes venir a D-Search, que es diferente, que te busque en Amazon, porque tengas alguna cosa. En DuckDuckGo, para que tengas un buscador, digo, mucho más amplio y sin tantas limitaciones como el de Google. Que te busque en Facebook, en Twitter. Y una cosa muy importante, bueno, en hacer scan si vas a buscar alguna cosa, en Blockchain o en CoinMarketCap. Es decir, yo puedo decirle aquí, por ejemplo, eh, Maker. Alguien me pidió Maker un día y decirle... Eh, eh, ya, ya, ya le he dado yo al enter antes de darle al CoinMarketCap pero bueno eh, ah bueno, sí, sí me lo ha cogido ¿vale? y te va directamente a CoinMarketCap Bus te busca Maker cómo está el precio y bueno, todo lo que evidentemente conlleva eh, CoinMarketCap ¿Vale? entonces, eh, creo que es una herramienta lo suficientemente interesante e importante pues como para tenerla en cuenta creo, eh, eh Luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero es dinero gratis. O sea, es dinero totalmente gratis. Así que, ¿para qué te vas a andar con, con historias? ¿Vale? ¿Para qué te vas a andar con historias? Si es algo que te da gratis y Google no te da nada. Y te puede hacer la búsqueda, viene en Prisert, viene en Google, DataGo Dat, que es mucho más amplia. Eh, no sé. Creo que tenéis por aquí debajo un link de referido. Eh, también tenéis por, decir, por cierto que se me olvidaba a mí siempre se me olvida. Eh, todos los precios en la web están con un 30% de descuento por mi cumpleaños, que fue el otro día, hasta el día 26. En principio, si no me dicen nada, nada raro, estará hasta el día 26. Eh, bueno, no me dice nada raro, no, pues ya lo dije yo, porque esto es de mi cumpleaños, o sea que no me lo tiene que decir nadie. Eh, dicho esto, Bitcoin está muy aburrido. Hoy hemos pasado un día, bueno, un día, llevamos ya varios días. Un poquito aburridillos, eh, y bueno, de, pero lo importante es que llegó aquí, cogió dinerito, subimos al alza. La subida creo que ha sido eh, creíble. Ahora la cuestión es no perder esta zona, estar cogiendo, acumulando dinerito para ir a la siguiente. Sería lo suyo y sería lo ideal. Vamos a ver qué tal es el día de mañana, jueves, y cómo nos dejan de huérfanos o no. El viernes es interesantísimo y súper importante, de tal manera que, bueno, pues podamos hacer.